vamos a ver cómo se trabaja con video en ableton live 9 como pueden ver yo ya tengo cargada una canción por cierto es la canción de rafael garcía the people por cierto rafael garcía es parte de nuestro sello soundcore records por si quieren checarlo en, en spotify o en deezer ahí lo pueden encontrar ahora lo que sigue es arrastrar un video. en este caso ya tengo preparado uno de una de las visitas que tuve a Avenida Chapultepec, aquí en Guadalajara. Como pueden observar, se nos carga una pequeña ventana de video. Esta ventana de video la podemos hacer más grande o más chiquita, simplemente arrastrando en las orillas del video, por si es que necesitamos el video más grande o más pequeño. Muy bien, voy a reproducir. Como pudieron haberse dado cuenta, se mezclan ambos audios. Lo que voy a hacer es eliminar el audio del video para solamente tenerlo de referencia y tener la canción de fondo. Voy a repetir esto. Realmente no tenemos muchas opciones para trabajar con video en Ableton Live, básicamente, solamente sirve para poder tener un video de referencia. O el video con el que vamos a trabajar, con la cual nosotros vamos a meter un archivo de audio, en este caso la canción de Rafael García. Bueno, ahora lo que voy a hacer es que tanto el audio y el video tengan la misma longitud. Voy a hacer un poquito de zoom. Ok, aquí está perfecto. Ahora lo que voy a hacer es exportar el video. Voy a seleccionar archivo, exportar audio video o el atajo de teclado control mayus más R. Tenemos muchas opciones, pero en este caso solamente nos vamos a concentrar en esta parte de abajo, en la parte de video. Las demás opciones las vamos a ver en el siguiente video, cuando veamos cómo exportar una canción en Ableton Live. Por default este botón lo van a tener apagado. Para poder exportar video simplemente activen este botón y ya pudiéramos exportar, pero yo voy a hacer un pequeño cambio. Voy a seleccionar Edit, voy a irme a ajustes de video y voy a seleccionar codificación rápido o un solo paso. Esta otra opción queda con mucho mejor calidad. Pero va a demorar más, ya que va a hacer varios pasos. Pero con objetivos de tutorial, yo quiero que sea más rápido en un solo paso. La parte del decodificador del video, tenemos varias opciones, pero QuickTime queda muy bien. Lo cual va a exportar el video en formato MOP o en el formato de QuickTime. Y simplemente le dan clic en exportar. Ponemos cualquier nombre o el nombre del video. Yo le voy a poner demo. Y den clic en guardar. Yo voy a pausar el video y ahorita regresamos. Muy bien, ya terminó de exportar el video. Ahora voy a ocultar esta ventana para poder visualizar el video. Por cierto, si quieren volver a ver esa ventana, den clic en ver. Y seleccionen la opción ventana de video o control alternativa V. Yo aquí ya tengo el video cargado y simplemente podemos reproducirlo. Observen que en este fotograma se ve muy bien la calidad de video, por lo tanto un paso es muy bueno y aparte de que exporta el video mucho más rápido. Si observan que el video se traba es porque estoy grabando la pantalla, si no estuviera grabando la pantalla el video se reproduciría con mayor fluidez. Bueno, en el siguiente video vamos a ver cómo exportar una canción en Ableton Live.